No, eso es un gran logro que hemos tenido hoy, eh, poder poner cuatro y, y pienso que también puede ser un logro si, si también pueden trabajar las otras dos también, las de La Raya, que ya están ya, ya están preparándose para, para también ver si se pueden incluir aquí entre, entre este colectivo de mujeres que estamos aquí en la representación de Bimespín, que es la impulsora principal de que nosotros estemos aquí. Y bueno, con el apoyo de la Comisión Nacional, especialmente de César Valdez Margarita Mayeta, que fuera que de, por el béisbol femenino nos fue, nos fue inculcando que entráramos aquí en, en, en el arbitraje, que dejáramos de ser atleta para ser árbitro. Y bueno, esto se lo estamos dedicando al 93 aniversario del natalicio de de nuestra eterna presidente, Vilma Espín. Sí, significa mucho. Pienso que ya es el máximo nivel para nosotros las árbitros, que llevamos ya unos añitos trabajando en otros niveles, como bien usted dijo. Pero bueno, esto es lo máximo en el béisbol. Eh, muy, muy orgullosa de estar aquí. Dígame, eso me ha dejado casi como que sin palabras. Estoy emocionada, estoy orgullosa, estoy... ¿Para qué decirle? Sin palabras. Fue lo mejor que me pudiera haber pasado a mí junto con mis compañeras. Bueno, ¿qué te puedo decir? Emocionada, porque esto es un impacto que en la vida se había dado, pero bueno, ya nosotros rompimos el hielo y ya esto va a quedar para la historia.